Capítulo 2 La Balsa de Lágrimas. ¿Cómo? ¡Qué extrañísimo! ¡Qué curiosura! exclamó Alicia, tan llena de asombro que por un momento se le olvidó hablar con propiedad. -Pues no estoy alargándome como el telescopio más grande del mundo. ¡Adiós, pies míos! -Tanto había crecido que sus ojos apenas veían ya sus pies. ¡Oh, pobres piececitos míos, ahora no sé quién os podrá calzar, quién os pondrá los calcetines y los zapatos, porque estoy segura que yo misma no voy a poder. Voy a encontrarme muy lejos de vosotros para poderos cuidar. Os tendréis que arreglar como podáis. Pero tendré que ser amable con ellos, siguió diciéndose Alicia, porque si se enojan, no me querrán llevar por donde yo quiera. ¿Qué puedo hacer por ellos? ¡Ah, sí! ¡Comprarle siempre un par de zapatos nuevos por Navidad! Y a este tenor continuó la niña haciendo proyectos. Mis pies tendrán que acompañar al repartidor de los regalos, se decía. ¿Y qué chocante será eso de mandarse uno regalos a sus propios pies? ¿Y qué chocantes serán las señas? Al señor pie derecho de Alicia, en la manta de la chimenea, junto al guardafuegos, con todo el cariño de Alicia. —¡Válgame Dios, y qué tonterías estoy diciendo! En este momento llegó a tropezar con la cabeza en el techo de la sala. En efecto, ahora pasaba de dos metros setenta y cinco centímetros de altura. Cogió la llavecita dorada y se apresuró a volver a la puerta que conducía a la abertura del jardín. Pobre Alicia, no podía hacer otra cosa sino tumbarse de lado y atisbar con un ojo el jardín. entrar le sería más difícil que nunca. Sentóse y otra vez se puso a llorar. —¡Debieras avergonzarte de ti misma! —se reprochó Alicia—. ¡Llorar de esta manera una muchacha tan crecida! —bien podía decirlo—. ¡Como tú! ¡Como yo! ¡Calla al punto, te digo! —Pero cá. siguió vertiendo litros de lágrimas hasta llegar a formar una gran balsa que cubría la mitad del suelo de la sala y que tenía diez centímetros de profundidad. Al cabo de un rato, oyó un lejano ruidillo de patitas y se enjugó los ojos para ver quién llegaba. Era el conejo blanco, que volvía espléndidamente vestido, trayendo en una mano un par de guantes de gamuza y un gran abanico en la otra. Llegó este personaje presurosamente diciendo entre dientes. ¡Oh! ¡La duquesita! ¡La duquesita! —¡Ojalá no esté enojada conmigo por haberle hecho esperar tanto! Tan desesperada se sentía Alicia, que estaba dispuesta a pedir socorro a cualquiera que fuese, de modo que cuando el Conejo se le acercó, empezó a decirle con timidez. —¡Tendría usted la bondad, caballero! Pero el Conejo se dio bruscamente a la fuga, dejando caer los guantes de gamuza y el abanico, y se desvaneció descortésmente por la oscuridad lo más ligero que pudo. Alicia recogió el abanico y los guantes y, como hiciera bastante calor en aquella sala, se puso a abanicarse murmurando. —¡Señor, señor, y qué extrañas son todas las cosas que están pasando hoy! ¡Y pensar que ayer todo pasaba como es debido! ¿Me habré cambiado en otra mientras dormía anoche? Pensemos, ¿era yo la misma esta mañana al levantarme? Diría que entonces era algo distinta de como soy ahora, pero siendo así, habiendo cambiado de esta manera, ¿quién debo de ser ahora? ¡Ah, qué gran rompecabezas! Y se puso a hacer memoria de todas las niñas que conocía y que tenían aproximadamente su misma edad, pues temía haber sido transformada en alguna de ellas. —Estoy segura de que no soy Ada —se decía— pues a ella el pelo le cuelgan largos tirabuzones, y a mí no. También estoy segura de que no puedo ser Mabel, pues yo estoy enterada de todo, y ella... ¡Oh, qué pocas cosas sabe Mabel! Además, que ella es ella, y yo soy yo. ¡Ay, cielos! ¡Qué desconcertante es todo esto! Voy a ver si me acuerdo de todas las cosas que sabía. Veamos. Cuatro por cinco, doce. Cuatro por seis, trece y cuatro por siete... nada, nada. No puedo llegar de ninguna manera a veinte. De todos modos, no acordarse de la tabla de multiplicar no quiere decir nada. A ver la geografía. Londres es la capital de París, París es la capital de Roma, y Roma es la cap no, no, nada de eso. Me equivoco, estoy segura de ello. ¡Me han debido de cambiar por Mabel! Voy a hacer otra prueba. ¿Cómo le crece al cocodrilo? Así diciendo, cruzó las manos sobre la falda, como si estuviera repasando una lección, y volvió a repetir esas palabras, pero la voz le sonaba áspera y extraña, y las palabras no le salían como de costumbre al repetir la fábula del cocodrilo. ¿Cómo le crece al cocodrilo? La reluciente y larga cola, iba tragando agua del Nilo porque no suele venir sola, ríe su boca puntiaguda, abre sus zarpas fieramente, y a todos los peces saluda y los devora sonriente. —Estoy segura de que no es así —dijo la pobre Alicia, y se le empezaron a llenar otra vez los ojos de lágrimas. —Debo de ser Mabel, no hay duda, no hay duda, y tendré que ir a vivir a aquella casita y no tendré juguetes y siempre un horror de lecciones que aprender. Pero no, estoy resuelta. Si ahora soy Mabel, no saldré de aquí. Será en vano que se asomen a lo alto y me griten, ¡sal de ahí, nena!, porque me limitaré a levantar la cabeza para preguntarles. Pues decidme quién soy, contestadme primero, y luego, si me gusta ser tal persona, ya saldré. De lo contrario, no me arrancan de aquí hasta convertirme en otra. pero Ay, mamá, exclamó Alicia, rompiendo en una cascada de llanto. Quisiera que os asomarais para verme, estoy tan cansada de verme sola. Y así diciendo, se dio cuenta de que se había puesto mecánicamente uno de los diminutos guantes de gamuza del conejo. ¿Cómo he podido hacerlo?, pensó. Me he debido devolver pequeñita otra vez. Se levantó y se acercó de nuevo a la mesa para medirse la talla, y se encontró con que, casi tal como lo había sospechado, llegó a reducirse de tal manera que ahora no levantaba del suelo poco más de medio metro, y aún continuaba achicándose rápidamente. Pronto se percató de que la causa de ello estaba en el abanico que tenía en la mano, y lo soltó al punto, a tiempo de no llegar a desaparecer del todo. —¡Por poco me he salvado! —exclamó Alicia, bastante alarmada ante la nueva transformación, pero contentísima de verse sana y salva—. —¡Ahora, al jardín! Y así diciendo, echó a correr con todas sus fuerzas hacia la puertecita de salida, pero, ¡ay!, volvía a estar cerrada, y la llavecita dorada continuaba encima de la mesa de cristal. —¡La cosa está peor que nunca!—exclamó la pobre criatura. Porque ahora soy mucho más pequeña, aunque antes. ¡Confieso que esto ya es imposible! Al pronunciar estas palabras, ¡Tras! resbaló y se encontró con que había caído en un sitio repleto de agua salada que le llegaba hasta más arriba del cuello. Al pronto se le antojó que se había caído al mar. Siendo así, podré volver en tren, se dijo, porque Alicia, que fue una vez a cierta playa en verano, Llegaba a la conclusión de que en todas las costas debe de haber barcas y patines para los bañistas, niños en la arena jugando con sus palas de madera, una fila de casetas y detrás la estación del ferrocarril. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que donde había caído era en la balsa de lágrimas que había formado al llorar cuando medía dos metros y setenta y cinco centímetros. ¡Ojalá no hubiera llorado tanto! —dijo Alicia, probando de nadar para encontrar el suelo seco—. —Supongo que mi castigo será ahogarme en mi propio llanto. Ciertamente que sería cosa extraña, pero es que hoy todo lo es. Luego oyó un chapoteo que alguien hacía cerca de ella y se volvió hacia allí para ver lo que pasaba. Al pronto temió que se tratara de una morsa o de un hipopótamo, pero se acordó de lo minúscula que se había hecho y comprendió que todo se le hacía grande, y que no se trataba sino de un ratón que se había caído como ella. ¿Valdrá la pena hablar ahora a ese ratón? se preguntó Alicia. La verdad es que todo está sucediendo de una manera tan poco corriente en estas profundidades, que creo muy posible que el ratón sepa hablar, y, al fin y al cabo, por dirigirle la palabra, nada saldré perdiendo. Razonando de esta manera, le dijo, Oh ratoncito, ¿sabe usted cómo salir de este charco? Ay, qué cansada estoy, ratoncito, de nadar de un lado a otro. Alicia supuso que a un ratón se le tenía que hablar así. Nunca se había visto en tal caso, pero recordaba haber leído en la gramática latina de su hermano lo siguiente: El ratón, del ratón, a o para el ratón. Oh ratón, con de en por sin sobre tras el ratón El ratoncillo la miró con ojos un poco inquisitivos y aún le pareció que guiñaba un poco el ojo, pero no le dijo nada. —Acaso no entienda el castellano —pensó Alicia—, será un ratón francés, de los que vendrían con Napoleón. Alicia no tenía más claras ideas históricas y no sabía que de los ratones del tiempo de Napoleón no vivía ya ninguno. Así es que se le ocurrió preguntarle. ¿Ue machat», que era la primera frase de su manual de temas franceses. Al oír esto, el ratón dio un brinco inesperado por encima del agua, temblando de miedo al parecer. ¡Ay! ¡Usted perdone! se apresuró a exclamar a Alicia, temerosa de haber herido al pobre animal en sus sentimientos. Se me olvidaba que no le gustan los gatos. ¿Que no me gustan los gatos? —exclamó el ratón con voz dramática y chillona—, ¿te gustarían a ti los gatos si fueses ratón? —Claro, es posible que no —dijo Alicia, suavizando el tono de su voz—. No hay que enfadarse por eso. Con todo, a mí me gustaría que usted pudiera ver a nuestra gatita Dina. Creo que le empezarían a ser simpáticos los gatos con solo verla. ¿Es un animalito más lindo y más pacífico? Alicia continuó hablando para sí misma, en tanto que seguía nadando descuidadamente. —Y se enrosca runruneando tan graciosa junto al fuego, y se lame tan bien las patitas, y se lava con tanta monería la cara, y es tan agradable tenerla en brazos, y es tan valiente cazando ratones. —¡Oh, perdón! —exclamó otra vez Alicia, pues el ratón ahora se erizaba con verdadero susto y era natural que sintiera un gran enojo. —Si no le gusta, no volvamos a hablar de ella. —Naturalmente —respondió el ratón, que temblaba desde la punta de las orejas a la del rabo. —Pero lo dices como si yo hubiera hablado nunca de eso. Nuestra familia siempre aborreció a los gatos. Son una cosa repugnante, miserable y vulgar. ¡Que no vuelva a oír yo ese nombre! —Le prometo no volver a pronunciarlo dijo Alicia, apresurándose a cambiar de conversación. —¿Es usted amigo... amigo de... de los perros? El ratón no respondió. Así es que Alicia agregó, llena de incertidumbre. —Hay cerca de casa un perrito tan mono que me gustaría que lo conociera. Es un pequeño terrier de ojillos brillantes, ¿sabe usted? Y tiene el pelo largo y ensortijado, y cuando se le arroja algo... Lo va a buscar corriendo, y se sienta para pedir la comida, y sabe hacer muchas cosas. No puedo acordarme de todo. Su amo es un labrador que tiene una granja, y dice que su perro es tan servicial que no lo daría por cien libras. Dice que mata a todas las ratas y que —¡Oh, qué digo, tonta de mí!—dijo interrumpiéndose la niña con gran sentimiento—, ahora sí que he debido de enojarle de veras. Y así debía de ser, en efecto, pues el ratón se había lanzado otra vez a nado con todas sus fuerzas para alejarse de ella, y al hacerlo agitaba toda el agua de la balsa. Entonces ella exclamó dulcemente, yendo en pos de él: ¡Ratoncito! ¡Ratoncito lindo! ¡Vuelva! ¡Vuélvase atrás! Que no hablaremos de gatos ni de perros, si no le gusta. Oyendo estas palabras, el ratón se volvió y se acercó a ella, nadando tranquilamente. Parecióle a Alicia que tenía la cara muy pálida de rabia, y él le dijo con una vocecilla temblorosa. Vamos a la orilla, y te contaré mi historia, para que comprendas por qué aborrezco a los gatos y a los perros. Era ya hora de ir a la orilla, pues todo el lago se estaba poblando de pájaros y animales que iban cayendo. Había un pato, un lorito, un pájaro bobo y un aguilucho, entre otras diversas y curiosas criaturas. Alicia dirigió la marcha, y todos la siguieron nadando hasta la orilla.